durante el confinamiento así es como me siento en la casa de, de y... tu y aquí. a y a